Ey, con la rubí en calle 8, vendiendo morocho. bailen En calle 8 Acá no los tenemos pendiente de morocho Me gustan morenitas como las de calle 8 Las que le meten, me lo soy, vos soy Tele, Tele, en calle 8 Tele, Tele, y Tele, y en calle 8 Tele, y Tele, Tele, calle 8 Tele, Tele, Tele, Tele, de, sin de, Tele, de, de, de. calle 8 sin El sur, el sur, el sur, el sur, el sur. ¡Otra vez! ¡Ay, ya Singapur pein, ya Singapur pein, ya te pein, ya te pein, Singapur, Singapur, Singapur, Singapur, ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te ya te Espejo calle 8